Through all this time, you try to peel... Viernes de rock y metal en dimensión Hoy tendremos videos de Ghost, Ark Enemy y Korn Y en nuestro sector en movimiento estaremos junto a Obelipsis, Brujas y al colectivo Proc La Paz Todo esto por Avia y a la Televisión a las 18 horas